Oh, Jesús, perdóname, he pecado contra ti Ten piedad de mí, Señor Jesús Perdóname, mi Señor El amor que tú nos das